¿Qué tal, compás de Marihuana TV? Pues sí, habéis insistido tanto que al final os hemos hecho caso y hemos decidido salir de la cueva del estudio para visitar un cultivo de exterior. Y así, pues bueno, daros esa pequeña píldorita de felicidad. En esta ocasión hemos decidido visitar un cultivo experimental de un futuro banco de semillas de autor. Como veis, se trata de un cultivo en el que están testando las variedades que van a poner en venta. ¿Qué están haciendo? Pues bueno, están testando no solo la homogeneidad de las plantas, que bueno, una vez han hecho en interior ese proceso, lo quieren comprobar en exterior para ver cómo se adapta a las condiciones climáticas del exterior, cómo responde ante adversidades y también cómo acaban resinando con las condiciones del exterior como veis el cultivo está estupendo. ¿A qué ha sido debido? Al gran trabajo que han realizado estos canadicultores, sobre todo con este entutorado perfecto, que a pesar de las tremendas lluvias que hemos sufrido en estos últimos episodios de gota fría, las plantas no han sufrido ninguna rotura. Eso es gracias a eso, la constancia y el trabajo del canadicultor. Por eso es preciso que cuando viene la floración, que las flores pesan más, las ramas comienzan a tumbar y si no le ponemos pues, esas barreras que impidan que rompan pues todas esas cañas que están sujetando toda esa estructura de la planta, que impida que rompen las ramas y por lo tanto que perdamos cosecha vale. mm. se trata de una variedad con unas notas cítricas de limón y de tangy y en este caso nos comentan que te están buscando un ratio de CBD THC que sea más o menos 1-1 con el fin de buscar una variedad light que permita pues eso, mantener una jornada llevadera, poder realizar tus labores cotidianas sin ir demasiados toners ¿no? muy ramificada como podemos ver vale, además forma grandes flores muy voluminosas pero poco compactas ...esto permite también que haya una mayor erección ...y por lo tanto también evita podedumbres. También tenemos ahora mismo... ...una planta también muy ramificada... ...como podemos comprobar... ...que es un poco más tardía que el resto... ...se trata de una variedad un poco más activa, ...posiblemente pues eso de sus genéticas... ...domine esa, esa, esa satividad ¿no?... ...aunque no se manifiestan las hojas... ...que son hojas cortas... ...pero sí son hojas bastante estrechas... ...no son hojas muy anchas como las índicas ¿no?... ...de ahí el híbrido que se ha realizado... ...pero que estructuralmente es más activo ...y además las flores también... ...nos indican que son más activas. Mm, su aroma es bastante afrutado, lo cual nos indica que posiblemente se traten de sativas que tengan un origen pues, eh, igual está sudamericano. Las plantas están inmaculadas, lo único que tienen son pues, unas poquitas hojas que tienen nada, una poquita de araña roja, pero no se ve mayor ataque que esta pequeña zona de aquí, posiblemente porque es la más insolada y no como la que esté más a la, a la hombría que tendrá menos probabilidad de tener araña roja. Ahora nos hallamos ante un ejemplar majestuoso, fijaos qué pedazo de ejemplar. Podríais pensar que el ojo central es este, ¿verdad? Pues, seguirme, seguirme, que este no es el ojo central. Estos son ramas. ¿Por qué? Porque han hecho un crecimiento tumbado, horizontal, buscando eso, que ramifique todas las ramas hacia el lado. Este es el ojo central. Fijaos, ¿eh? ¡Qué flores! Son grandes, compactas, resinosas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué ejemplares! Madre, esta abuela que alimenta. Aquí tenemos otro majestuoso ejemplar, como podéis comprobar, también de flores enormes, semicompactas, no llegan a estar tampoco muy flojas, pero tampoco te llegan a tener esa compactación dura que impida esa, esa transpiración por dentro de la flor. Mm, las notas son cítricas a limón y tierra, tienen algo de limón y posiblemente de cus. Y fijaos qué pedazo de ejemplar que para tener lemon, que son sativas, que vienen de amnesia mayoría, ya está hecha prácticamente, es la que más hecha está de todas. Está ya tijeretazo, porque si no, acabaría llevándomela yo. Aquí me veis casi dando la vuelta a la manzana, fijaros qué pedazo de ejemplar. O Se ha tenido que realizar también un crecimiento horizontal, precisamente porque tiene un grado de actividad bastante alto. Si no hubiera tirado la planta para arriba en exceso, hubiera medido más de tres metros y medio, seguro. Y fijaos qué pedazo de ramificaciones, está llena de flores por donde la mides. Podemos observar cómo son las flores que forman esa cola de zorro típica. ...una punta completamente estilizada, fijaos... Mm, ...su aroma es eh, de Black Domina de la Old School... ...la que circula por ahí, que es la más conocida... ...y con alguna nota afrutada... ...la verdad es que... ...el aroma está invitándome como todas las demás a, a que me la lleve... ...estos señores no sé, pero... ...fijaos que resinosa que están por dentro, la verdad es que... ...por donde la mires tienen resina, ¿eh? ...fijaos, hasta los bichos se quedan pegados... Impresionante, la verdad. Y aquí otro pedazo de ejemplar que como veis está súper estructurado, muy ramificado. Y cantidad de flores, todas las ramas prácticamente están cubiertas de flor. La flor también muy voluminosa, bastante compacta porque bastante dura. Y bueno, en cuanto a sus aromas, pues unos aromas a strawberry mezclados y combinados con esa, esa terrosidad que le queda a la Cus. Y la verdad que, que está muy, muy lograda. Este ejemplar... Como veis es el único que no está encañado y sí que tiene su, su típica estructura ¿no? piramidal como de abeto. ¿no? ¿Esto a qué es debido? Esa es debido a que es una planta que tiene un crecimiento más lento. Posiblemente, por lo que nos indican sus aromas, sea debido a la carga de Black Domina que tiene, que ha dominado en este, cargo, en este caso con la genética. ¿no? Por eso ha formado una planta que ha sido más lenta en el crecimiento, pero cuando ha iniciado la floración ha pegado ese tirón final que ha hecho que se forme pues eso, esa forma de, de típico abeto de Navidad. En cuanto a la flor, pues es una flor muy voluminosa también, pero ya estamos hablando de que es una flor menos, menos densa y menos prieta por dentro. una flor que permite también una mayor irrigación y por tanto sufrirá menos botritis en caso de aumentarse mucho la humedad. Aunque ya os digo que hemos estado en periodos de tremenda, tremenda lluvia con esa gota fría. Los aromas pues son de Black Domina combinado con algo más, alguna nota terrosa de fondo, posiblemente de algo de kus. Pero la verdad que esta también es pues, una planta muy, muy lograda. Fijaros qué cantidad de producción tiene. Y sumergido en este mar verde de flores y de aromas, nos despedimos de vosotros, dando primero las gracias por seguir siendo constantes con nosotros y bueno, y deseando pues, volvernos a ver en una visita a un futuro cultivo. Pero tenéis que seguir insistiéndonos. ¿eh? Salud y buenos humos. Nos vemos.